Gracias por visitar este segmento de video del Dr. Afib, soy el Dr. Morales, Dr. Afib. Es su fuente experta en línea para todas sus preguntas sobre cómo vivir con fibrilación auricular. En el segmento de video de hoy vamos a discutir el papel del magnesio en el tratamiento de la fibrilación auricular. Analizaré los datos que hay detrás de su uso para la administración de Afib y cuándo pueden ser útiles. Si encuentra que esta información es útil, o conoce a alguien más que puede aprender de esta información, Haga un comentario o comparta este video. Porque así es como más personas podrán ver este video. Entonces, ¿cuál es el papel de magnesio en el manejo de la fibrilación auricular de un paciente? Cuando un paciente se conecta y busca magnesio y afib, encontrará mucha información sobre su uso. Hay varias páginas web que promueven el uso de magnesio como Tratamiento natural para la fibrilación auricular, y promoción de varios tipos diferentes de suplementos de venta libre para el magnesio. Pero, ¿qué muestran los datos? ¿Existe alguna literatura médica que diga que el magnesio es beneficioso para la fibrilación auricular? La deficiencia de magnesio es común ya que la mayoría de las personas en los Estados Unidos no comen suficiente magnesio en su dieta diaria. El magnesio es un mineral muy importante que participa en la coordinación de un latido natural, y es un componente clave de las moléculas de energía necesarias para ayudar a mantener el corazón latiendo fuerte. Alrededor del 99% del magnesio corporal total se localizó en el hueso. Músculos, un tejido blando y tejido blando no muscular, mientras que solo un pequeño porcentaje de aproximadamente el 1% se encuentra en el torrente sanguíneo en cualquier momento. Sin embargo, cuando se realiza una prueba de deficiencia de magnesio, es esa concentración de sangre la que normalmente se prueba en un análisis de sangre. Hay algunos estudios por ahí que prueban si la deficiencia de magnesio realmente afecta la fib. Por ejemplo, en el estudio de 2013 como parte del Framing Framingham Heart Study sobre, se estudiaron 3.500 páginas a lo largo de 20 años en este estudio. Las personas en el cuartil más bajo de magnesio sérico fueron. Es más probable que desarrolle a FIBA en comparación con aquellos en los cuartiles superiores de las concentraciones de magnesio. En otro estudio de 2016. Una base de datos de MO muestra que un mayor riesgo de fibrilación auricular asociado con una disminución leve, y moderada de los niveles séricos de magnesio. Así que ciertamente hay datos que muestran un vínculo entre los bajos niveles de magnesio y el riesgo de fibrilación auricular, pero, ¿hay realmente datos que muestren que suplementar el magnesio disminuirá, mejorará o incluso revertirá la fibrilación auricular de un paciente? Hasta el momento no se han realizado ensayos clínicos a largo plazo que demuestren que reemplazar el magnesio reduce o revierte la fibrilación auricular. Lo que significa que no hay estudios clínicos en este momento que hayan demostrado que las personas que toman suplementos de magnesio durante años tienen una disminución en su afib o reversión en su afib. Hasta la fecha, la investigación y los datos se muestran asociados principalmente en el manejo a corto plazo, generalmente en el entorno de un hospital o una sala de emergencias o en el contexto de una cirugía cardíaca. En realidad, la mayoría de los estudios que involucran magnesio y fibrilación auricular se refieren a pacientes sometidos a cirugía cardíaca. Los episodios de fibrilación auricular son una preocupación importante para los pacientes que se someten a cirugía a corazón abierto, como una cirugía de derivación. Porque puede prolongar significativamente la hospitalización y la recuperación después de la cirugía. A lo largo de los años, se han publicado más de 10 estudios sobre la administración de suplementos de magnesio antes de la cirugía cardíaca y... Todavía no hay un consenso claro, algunos estudios dicen que ayuda a otros a decir que no ayuda. En... Además... Hay varios estudios que analizaron el uso de la infusión de magnesio en la sala de emergencias o en el hospital, y se descubrió que el magnesio intravenoso puede reducir la frecuencia cardíaca. Cuando va demasiado rápido durante un episodio de AFib. También dar magnesio también puede ayudar a convertir la fibrilación en un ritmo normal, y también puede mejorar la tasa de éxito de una cardioversión, especialmente cuando se administra en combinación con un tipo de corazón antiarrítmico. Medicamentos como mencioné recientemente, la mayoría del magnesio de una persona está en el interior de sus células. Era solo una porción muy pequeña. Se encuentra dentro del torrente sanguíneo, mientras que los análisis de sangre más comunes solo evalúan los niveles de magnesio dentro del suero, que solo proviene de un porcentaje muy pequeño del magnesio corporal total. Hay varias pruebas disponibles que pueden evaluar la deficiencia de magnesio corporal total, lo que en teoría sería una forma más precisa de detectar la deficiencia de magnesio. Sin embargo, estos tipos de pruebas generalmente no están cubiertos por el seguro, y pueden terminar costando al paciente varios cientos de dólares de su bolsillo. Además, no hay datos claros de ensayos clínicos que indiquen que el uso de estas pruebas más costosas para determinar si las pruebas de deficiencia de magnesio en una deficiencia más total del cuerpo versus un simple análisis de sangre, ¿tiene algún beneficio para el paciente? Para aquellos que han encontrado deficiencia de magnesio, ¿cómo se complementa el magnesio? Ha habido más de 10 tipos de suplementos de magnesio disponibles. Y muchos se anuncian directamente a los pacientes cardíacos para ayudarlos a controlar su afib y otras arritmias cardíacas. Parece que hay mucha variabilidad entre los diferentes tipos de suplementos, y la cantidad de magnesio que realmente se absorbe. ¿Pero realmente ayudan con la fibrilación auricular de un paciente? Al igual que cualquier suplemento de venta libre, la FDA no los controla tan estrictamente. Y no hay datos claros de ensayos clínicos que muestren que algún suplemento o marca en particular o un suplemento particular reduce la cantidad de fibrilación que tiene un paciente. Entonces, ¿qué recomiendo a mis pacientes? Primero para cualquier paciente con fibrilación auricular. Es importante verificar rutinariamente el nivel de magnesio de un paciente. Yo revise rutinariamente un análisis de sangre en suero. Para el nivel de magnesio porque está fácilmente disponible y cubierto por la mayoría de los seguros. Además, los estudios clínicos que se han examinado la deficiencia de magnesio en la fibrilación auricular han examinado su análisis de sangre en suero típico de magnesio. A pesar de las ventajas teóricas, no realizo pruebas rutinarias de estos magnesios intracelulares con el mayor costo de bolsillo para los pacientes, y el hecho de que no ha habido datos claros de ensayos clínicos que analicen el magnesio intracelular y el riesgo de fibrilación auricular. Si se descubre que es deficiente, considere la suplementación con alimentos ricos en magnesio como verduras de color verde oscuro, aguacates, plátanos, legumbres, nueces o pescado graso solo por nombrar algunos. Otra opción es aumentar su nivel de magnesio con suplementos de venta libre. Yo normalmente empiezo con óxido de magnesio debido al hecho de que está ampliamente disponible en la mayoría de las farmacias y generalmente es bien tolerado. Sin embargo, hay una amplia gama de suplementos disponibles, y he visto a varios pacientes beneficiarse de otros tipos de suplementos como el glicinato de magnesio y el taurato de magnesio. Pero siempre hable con su médico sobre qué suplemento puede ser adecuado para usted, y siempre reviso de manera rutinaria su nivel de magnesio si tiene fibrilación auricular para ver si tiene una deficiencia. Gracias por leer este segmento de video para el Dr. Afib. Nos vemos la próxima vez.